La satisfacción de un proceso eh, que concluye desde lo, desde lo formal, eh, en todo el procedimiento eh, y en la ratificación de todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, sentencia cumplimiento de, de sentencia, eh, aprobada y homologada por la Corte, con lo cual ahora entran a correr formalmente los 30 días para las entregas eh, de los títulos a la provincia por parte de, de la Nación. Venimos desde todos estos días, mientras esperábamos la, la homologación, trabajando con el Ministerio de Economía eh, para ir generando el proceso que nos permita dentro de estos 30 días empezar a, a recibir esos títulos. Eh, esos títulos van a estar eh, destinados a, a infraestructura, a equipamiento. Es, eh, es lo que ya está establecido eh, formalmente. Y, y además hay una parte que corresponde a los municipios y comunas, eh, el 13% de coparticipación va a, va a ser entregado a cada uno de ellos. Eh, cada uno de los municipios y comunas ya tiene, eh, desde la presentación anterior, cuando llegamos a, a la determinación de la cifra, eh, qué es lo que les correspondería a, a cada uno de ellos. Eh, va a haber algunas eh, reuniones eh, invitándolos con el... Eh, la, el área de municipios y comunas, para eh, acompañarlos en la decisión de la utilización eh, de cada uno de esos, eh, de esos títulos. Y fundamentalmente lo que eh, queremos es que esa, esta posibilidad que, que tiene la provincia la poder utilizarla de la mejor manera, y lo hemos dicho, eh, obra, eh, obra básica de infraestructura, eh, eh, ni, nivel de equipamiento eh, apuntando no solamente a la infraestructura básica sino a nivel de equipamiento también para el tema de seguridad eh, y la intervención eh, en, en barrios fundamentalmente en los que la violencia tiene un impacto ...y marca como los lugares más calientes... Eh, ...trabajar fuerte junto a los municipios... ...tanto de Rosario, de Santa Fe... Eh, en, la, ...en la mejora de las urbanizaciones... Eh, ...en la mejora de las condiciones de vida... ...lo que se está haciendo eh, en algún avance ya... ...con los Incluir eh, y los multiagenciales... ...sin duda que lo vamos a, a estar reforzando... ...con inversiones en, en todos esos sectores... ...creemos que hay que tratar de hacer una utilización... Eh, ...que nos permita priorizar adecuadamente... Eh, esta inversión en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.